Segundo de Crónicas, Capítulo 13 Abías llegó a ser rey de Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Reinó en Jerusalén durante tres años. Su madre se llamaba Micaías, hija de Uriel, y era de Gabá. Abías y Jeroboam estaban en guerra. Había salió a luchar con un ejército de cuatrocientos mil valientes guerreros, mientras que Jeroboam se le opuso con su ejército de ochocientos mil guerreros elegidos de gran fuerza. Había se paró en el monte Semaraim, en la región montañosa de Efraín, y dijo, «Escúchenme, Jeroboam y todo Israel». ¿No entienden que el Señor, el Dios de Israel, dio el reino de Israel a David y a sus descendientes para siempre mediante un acuerdo vinculante? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, solo un siervo de Salomón, hijo de David, tuvo la audacia de rebelarse contra su amo. Entonces algunos malvados buenos para nada se reunieron a su alrededor y desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven e inexperto y no podía enfrentarse a ellos. Ahora, ¿creen realmente que pueden oponerse al reino del Señor? ¿En manos de los descendientes de David? podrán ser una gran horda y podrán tener los becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses. Pero ¿acaso no expulsaron a los sacerdotes del Señor y a los descendientes de Aarón y a los levitas y se hicieron sacerdotes como los de otras naciones? Ahora cualquiera que quiera venir y dedicarse sacrificando un novillo y siete carneros, y puede hacerse sacerdote de cosas que realmente no son dioses. Pero para nosotros, el Señor es nuestro Dios, no lo hemos abandonado. Tenemos sacerdotes que sirven al Señor y que son descendientes de Aarón y tenemos levitas que los ayudan en su ministerio. Mañana y tarde presentan holocaustos y queman incienso aromático al Señor. Colocan las hileras de panes de la proposición en la mesa purificada y encienden las lámparas del candelabro de oro cada noche. Hacemos lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha dicho que hagamos. Mientras tú lo has abandonado, Dios nos guía. Sus sacerdotes tocan las trompetas para ir a la batalla contra ustedes. Pueblo de Israel, no peleen contra el Señor, el Dios de sus padres, porque no ganarán. Pero Jeroboam había enviado tropas para atacar por la retaguardia, de modo que mientras él y la fuerza principal estaban al frente de Judá, la emboscada estaba detrás de ellos. Judá se dio la vuelta y se dio cuenta de que tenían que luchar por delante y por detrás. Clamaron al Señor pidiendo ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá dieron un fuerte grito. Cuando gritaron, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel frente a Abías y a Judá. Los israelitas huyeron de Judá y Dios los entregó a Judá derrotados. Abías y sus hombres los golpearon duramente y 500,000 de los mejores guerreros de Israel murieron. Así que los israelitas fueron sometidos en ese momento y el pueblo de Judá salió victorioso porque se apoyó en el Señor, el Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le capturó algunas ciudades, Betel, Haná y Efron, junto con sus aldeas. Jeroboam nunca recuperó su poder durante el reinado de Abías. Finalmente, el Señor lo abatió y murió. Pero Abías se hizo cada vez más fuerte. Se casó con 14 esposas y tuvo 22 hijos y 16 hijas. El resto de lo que hizo Abías, lo que dijo y lo que logró, está registrado en la historia escrita por el profeta Ido.